Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial. Otra vez en mi canal, sí, en el canal del ruidos, un nuevo vídeo de New World. Traemos un truco o un exploit, no sé cómo explicarlo, porque más bien un truco no es, es algo que está en el juego y nos podemos aprovechar de ello. Y ya de estar un tiempo probando crafteo, saber qué crafteo te sube más la experiencia del personaje, etcétera, etcétera, eh, el que más te sube es sin duda lo que son armas, eh, armaduras, etcétera, pero el. Nivel y aparte el oro que te cuesta craftearlo Es mucho más caro que la cocina Y la cocina sube bastísimo Os estoy haciendo más o menos de fondo No lo voy a hacer perfecto Pero bueno, para que os hagáis una idea El tema de las raciones ligeras Necesitáis ser nivel 50 y tener un, una cocina de clase 3 en vuestro asentamiento entonces, una vez tenéis el nivel 50 y el, la cocina de clase 3, simplemente vais y cada 100 raciones que hacéis de comida os dan aproximadamente 5.000 de experiencia. 100 raciones es un clic, o sea, un segundo. Eh, directamente estás pasando a tener 5.000 de experiencia por segundo. Eso sí, esto vale oro. Antes de ayer, creo que fue, o hace 3 o 4 días, yo decidí intentar subir un nivel completo haciendo este exploit y subir del 41 al 42 utilizando solo esto, ...y me gasté mil de oro, ¿vale? Me gasté mil de oro, también es que estaba en Bosque Luminoso... ...no había casi nadie en Bosque Luminoso... ...los precios estaban por las nubes... ...hoy me baja bajado a viento porque hay más gente... ...los precios están más bajos para enseñaros el truquillo... ...y tal, entonces lo que recomiendo es eso... ...que vayáis manejando los precios de la comida... ...de los recursos que os piden... ...yo os recomiendo arándanos... Eh, ...miel y... Pff, ...no sé si carne de caza o ave, ¿vale? El ave es bastante barata... ...pero en algunos servidores la carne de caza más... Vosotros le podéis dar al cuadradito de arriba demostrar todos los recursos y veis que podéis utilizar y podéis comprobar precios, calcular y decir vosotros, pues mira, me renta subir en un minuto 50.000 de experiencia por 1.000 de oro, por ejemplo, o por 2.000 de oro. También depende mucho del dinero que tengáis, es verdad que este truco sí o sí necesitáis oro, si estáis pelados de oro no vais a subir de experiencia demasiado. Pero sí que si no lo sabíais, está bien que cojáis recursos de cocina, no los vendáis, os los quedéis y en algún momento y tal, como hago yo, pues me voy allí y me pongo a fabricar esas raciones como un enfermo. Y es lo que digo, aquí en este vídeo estoy simplemente un minuto haciéndolo, me pongo a hacer un poco el mongolo, no sé qué, no sé cuánto, me empiezo a hacer... además no lo hago como lo suelo hacer yo, que es lo que digo, comprar arándanos, ave y miel. Lo utilizo con los recursos que tengo y en cosa de 3 minutos subo 20.000 de experiencia, creo, en el vídeo. En 3 minutos, es que son tres minutos eh, decidme cuánto, con cuántas misiones tardáis 3 minutos y ganáis 20.000 de experiencia, con ninguna o sea que es eso, es un exploit, te hace falta oro te hace falta la clase 3, te hace falta cocina 50 y te hace falta los recursos, punto y nada, me voy a despedir ya no quiero que el vídeo sea largo, simplemente quiero que sea un truco rápido, es sencillo efectivo y nada y si me entero de algún otro truco, alguna otra ruta alguna otra cosa, os lo traigo al canal, un besazo suscribiros, darle like Pasaros por mi Twitch, pasaros por las redes sociales de la descripción, me estoy ahogando porque tengo ganas de luchar. Y nos vemos prontísimo, guapos y guapos.